de investigación académica que aquí se reporta es conocer y documentar las vivencias de los docentes de las carreras de administración y contabilidad de la OAM respecto a la migración de la práctica docente presencial a los entornos virtuales de aprendizaje. Mi justificación es considerando que la implementación de la educación en línea que ha tenido la, esta institución, creo que mi investigación va a ser de gran ayuda conforme a los profesores que quieren incursionar en esta nueva modalidad. El método que utilizaré en este, en este tipo de investigaciones de corte cualitativo en el estudio del caso y se, llevará a cabo, se llevó a cabo a través de entrevistas a fondo. ¿Por qué un método cualitativo y uno cuantitativo? Porque creo que la práctica docente es una práctica social. Y si voy al sentir, sí, sí me parece relevante hacer una entrevista a fondo para ver cuál es la reflexión del docente que está teniendo conforme a su práctica. No me queda claro por qué elegiste SEAD y EOM, esa es la primera. Y la segunda eh, pregunta es este, con relación a los criterios ¿no? para la selección de tu muestra. ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios? Para elegir como institución. Entonces creo que son relevantes para mi estudio, dado que yo estoy investigando el sentido del profesor conforme la emigración de su práctica docente o presencial a un entorno virtual. Y los profesores fueron elegidos porque son los profesores que están este, laborando en, en educación virtual e híbrida. ¿Cómo comentaron? Uh, la diferencia o cambio beneficios o pérdida de algo entre uh, presencial entre práctica presencial y práctica uh, virtual tuvieron como muchas resistencias porque se les enviaba la, la invitación y no contestaban entonces nada más como de 10 respondieron 5 y pues han esa incursión de la presencialidad a lo virtual yo lo veo como les quitas el protagonismo al profesor no pero también tienen miedo entonces eh, la comunicación cara a cara pues ves el, ves el gesto del estudiante si comprendió, pero en educación en línea es como tienen miedo conforme a lo que escriben y si dan la lo, si llenan lo que escribió este resuelve las dudas que tiene el estudiante conforme a lo que le preguntó, ¿no? entonces creo que sí hay un sentimiento.